Espera, ¿o se tiene que tener víctimas en este lugar para la siguiente fase del plan. Sí, por supuesto. He marcado la posición de la fábrica y los teletransportadores están listos para usarlos. ¿Por qué crees que sigo manteniendo vivos a esos patéticos animatrónicos? Habrán muchos de las Fuerzas Especiales en este lugar si los de las Fuerzas Especiales muertos no dan señal de vida. Así que este es el plan. Prepararemos una escena en la que Freddy y su pandilla serán responsables de todos los asesinatos de las Fuerzas Especiales. Muévanse. Toda la culpa de los crímenes recaerá sobre ellos. Esto nos permitirá tomar el control de la fábrica sin ninguna sospecha. No puedo moverme. Inmovilizaron nuestros cuerpos. Porque toda la atención de los humanos se enfocará en los asesinatos en la pizzería. Si estamos en el proceso de discutir el plan, ¿cómo tomaremos el control de la fábrica? Repare parcialmente el teletransportador después del sabotaje de Toy Bonnie. Y ahora podemos teletransportarnos con un retraso de 12 horas en lugar de 3 semanas. Aprenderás más detalles durante el ataque. Vamos.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 You keep your lips about you when you've notified your time and You've got this in control, see I told you'd be fine well, you don't trust him, you took me with doubt But you a phone guy's voice, that suggests to me yeah, but I almost made a muscle a too Just lying on the floor, but I blink for a second He's not there anymore, light's flickering